Bueno, para crear este efecto, abrimos el Photoshop, CS6, legítimo obviamente. Después necesitaremos un fondo, y una modelo muy gilipollas, e importaremos al fondo que deseemos. Enseguida crearé una acción, clonando la capa de la modelo, la pongo en modo de superponer y presionamos control más U, y reducimos el nivel de saturación a menos 100, combinen las capas si ustedes lo desean. Enseguida clonamos la capa, presionamos Control más U, y en luminosidad reducimos todo, pasamos la capa por atrás, y abriremos un archivo PSD que yo con gusto regalaré, copiaremos el estilo de capa de alguno que nos agrade, y pegamos a la capa de la modelo en negro, y tendremos este estilo, como en el ejemplo. Enseguida tomaremos la herramienta pincel y cargaremos unos pinceles que yo dejaré en la descripción del video, esta es una de las formas para cargarlos así que pueden ubicar una carpeta de ellos, bueno no usaremos pinceles sino herramienta goma, es difícil de explicar cómo tienen que borrar, así que solo miren el video. Después, creamos una capa, pongan atención a esto, crearemos una capa, presionamos tecla control, y damos un clic sobre la capa de la modelo, pero en cristal, ya que ella está completa, aún. Con herramienta pincel ahora sí, y color blanco hacemos la acción que estoy haciendo, que es simple, claro. Pongan los en cristal que quieran y deseen. ciertas esencias que son entre los cristales tomaremos la herramienta pluma este es el modo técnico hacemos el trazado así como lo asimilo yo después de tener el trazado nos dirigimos a esta pestaña que tiene la paleta de capas y presionaremos este icono nos creará una máscara de capa presionamos tecla suprimir y listo otro método es usando herramienta la sola acción es la misma pero más rápida ya pulso del mouse bueno estos son los pasos básicos y fáciles para crear el efecto, cualquier otro resultado es mera coincidencia. No es cierto, otro resultado, es dependiendo del usuario, y de sus herramientas aquí les dejo un ejemplo, recuerden que algunas cosas importantes estarán en la descripción del video, suerte y hasta la próxima. Buenas noches.